En medio de un acto realizado en la mañana de este martes, se llevó a cabo el reconocimiento a escritores de esta ciudad como parte de la agenda a agotarse en la Semana del Libro. La directora de la Biblioteca, Ilma Contreras, Berenice Castellanos, ofrece los detalles. Y hoy iniciamos con buen pie con lo que es la entrega de reconocimientos. A poetas y escritores franco-macorizanos. En estos momentos estamos reconociendo 20 grandes escritores de nuestro pueblo que a través de su escritura han contribuido con el desarrollo de la cultura de nuestro pueblo. Mañana tenemos un taller se va a realizar en el distrito 0705, eh, luego tenemos también intercambio de, de lecturas. En tanto que la maestra Esperanza Pichardo, a quien está siendo dedicadas las actividades, agradeció la distinción e instó a la lectura. Desde esta plataforma de organización creado por la institución,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 por la lectura, para enriquecer sobre conocimiento y sus culturas. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.